Bueno, mi nombre es Yuri Gabriel Valle El negocio es Valle Designer y nos especializamos en lo que es sublimación, todo en sublimación es, el, es su eslogan. Eh, imaginamos, creamos, diseñamos y te lo sublimamos. Eh, nosotros ofrecemos todo lo que son los productos de camisetas, casas, gorras, termos, eh, llaveros, pop socket. Eh, y hay una gran variedad de cada uno de ellos. ¿Ya? Hay camisetas de varón, de mujer, de niño, ¿ya? hay unos 15 estilos de termo, hay aproximadamente dos tipos de llavero, pero en cada de, de, de materiales, y en estos materiales hay eh, unos 8 o 5 estilos diferentes. ¿ya? Igual en las gorras. En las gorras hay 7 o 8 estilos de gorra y pues la variedad de colores. Eh, yo inicié estudiando diseño gráfico. Eh, estando en mi segundo año, yo dije qué, qué voy a hacer. Empecé a trabajar y, y trabajé en distintas áreas de, del diseño, tanto en servicio al cliente, en impresión digital, en impresión de plotter y llegué al área de, de, de impresión a gran formato de sublimación. Y cuando estuve trabajando, pues me encantó. Yo dije esto es lo mío. De y en efecto pues eh, yo llegué a hacer eh, eh, eh, a tener vagamente ideas y decir cómo se, si yo tengo mi propio negocio cómo le voy a poner entonces lo identifique con mi apellido ya el Valle qué le pongo diseñador pero entonces eh, busqué como Gabriel Valle diseñador Valle diseñador entonces vino un amigo y me dice por qué no lo pones en inglés me dice Vaya Designer me gustó y así se quedó. Eh, con, con el pasar del tiempo, pues inicialmente hice mi, mi marca. Eh, no la registré porque no, no tenía conocimiento. Eh, la marca vino eh, dándose a conocer por las redes sociales. ¿ya? En facebook e instagram. Eh, y las mismas amistades eh, me buscaban. Eh, Iban este, sugeridos este, amistades de ellos por ellos, por mis amistades y este, recomendados. Y pues poco a poco se ha ido dando a conocer la, la marca. Vamos a ofrecer también unas jarras cerveceras, eh, una, unos tequileros. Todo esto va personalizado. La ventaja que tenemos nosotros como Vaya Designer con un valor agregado es de que nosotros no te cobramos el diseño, ya el costo que nosotros te ofrecemos de, por ejemplo, una camisa de 180 Córdoba, ya va el diseño personalizado y listo, solo de entregar. ¿Ya? Es, un, es el valor agregado. Y a la hora de entrega del cliente, eh, nosotros le ofrecemos al cliente de que ya sea lo venga a retirar acá o le ofrecemos el servicio de delivery. Los precios varían ¿ya? dependiendo del producto. Por ejemplo, tenés las tazas blancas en 150 Córdobas. En el caso de las tazas, tienen eh, distintos tipos de tazas. Eh, tienen tazas neones, tazas eh, metálicas. Eh, hay precios de 200 Córdobas, de 250. La taza regular de 150. Hay llaveros de 160 Córdobas y de 200 Córdobas. Hay unos más económicos que andan en 80 Córdobas. Eh, los Popsockets... Que son los, los apretitos que se ponen detrás del teléfono para sujetarlos. Eso te cuestan 150 córdobas personalizados. Puede ser con el logo, una fotografía. El vinil textil, nosotros venimos eh, eh, y ofrecemos ya camisetas de colores: ¿ya? camisetas de algodón, de poliéster, de. de de, de cualquier este tipo de camiseta, ya, ya sea camiseta, short, buzo, eh, sudadera. Entonces nosotros venimos y le, y le ponemos el vinil, eh, ya sea el logo, ya sea un, un, un texto ¿ya? Eh, y es un producto de, de muy buena calidad y pues muy duradero. ¿Ya? Y los costos en este pues pueden variar dependiendo del diseño, ¿ya? mientras más sencillo el costo es un poco más accesible, si el diseño lleva eh, demasiados detalles pues ya es un poco más, más carito. Si uno se queda estancado y no se pone a pensar eh, de qué, qué puede hacer, eh, difícilmente va a venir y va, y va a tener este, ganancias, lógicamente. ¿ya? Igual está en las redes sociales. Si en la, vos no te, cono, no te vas a conocer en las redes sociales, es como que no existiera, más que solo físicamente.